Hola, me estaba preguntando si podrían pasar esta canción otra vez. Mmm, ¿cuál canción, viejo? La que dice. <música> Me fui a shit, Quieren de mí Lo que yo quiero de ti Moby Moich, pan rompe, de mí Lo que yo quiero de ti Quiero de mi wey, a de mi wey, Para ser mi wey, La que quiero de ti No de, Movic, porro, Quieren de mí. Lo que yo de ti. I'm making the, you're making shit Me junté con y rompimos Gíñate no puede hablar de mí No vimos, bitch, porro, prendí Quieren de mí me wait, bitch They don't no voy no, my por todo esto me estoy jugando hasta el nombre. Me no hago tres record antes de prender el recorder. Blanco viejo pensando si seré un Ush de nombre. Que donde se esconden estos flow de renombre. Que donde se esconden estos flow de renombre.